Mirad, mirad que tengo aquí, magnífica caja de experimentos de electrocefa, 182 circuitos electrónicos que podemos montar y haciendo cosas increíbles, sonido, luz, hasta aquí una hélice que se eleva en el aire. Bueno, qué ganas tengo de empezar, vosotros no. Vamos a ver qué tenemos aquí dentro de piececillas. Bueno, aquí tenemos un manual, como podéis ver, con los 182 experimentos explicados de uno en uno. Espero poder haceros un experimento con cada vídeo. Vamos a ver qué tenemos. Una cosa muy importante que os quería comentar es que en las primeras páginas hay ciertas advertencias de seguridad, ¿de acuerdo? la descripción o sea antes de empezar los experimentos la descripción de los componentes cómo usar electrocefa plus eh, un poco de la descripción de las piezas que hay pero sobre todo os quería advertir de que tenéis que tener en cuenta las normas de seguridad vale y en caso de que seáis menores de edad también conviene Tendrían que verlo vuestros padres o tutores legales, ¿de acuerdo? Para poder realizar todos los experimentos de seguridad. ¿eh? Tendréis que estar supervisados pues vuestros padres. O, no es que sean especialmente peligrosos, pero vamos. Hay ciertas normas de seguridad que conviene seguir. Yo, por supuesto, en los vídeos que voy a hacer que todo eso ya lo habéis leído, de acuerdo, y vuestros padres o tutores también si sois menores de edad. Bueno, también quería comentar eh, a qué personas van dirigidas estos vídeos. Fijaros que, como pone en el manual, es conveniente solo para niños a partir de 8 años. Y luego también hago estos vídeos para los padres, para que entusi se entusiasmen por la electrónica, para que vean lo didácticos que son estas cajas de experimentos para sus hijos y en general para cualquier persona de cualquier edad aficionada a la electrónica. Que esté pensada realmente como una caja, es una empresa de juguetes la que lo hace para niños, es que se puede aprender mucha electrónica con, haciendo estos experimentos, como, como veréis en, en esta serie. Entonces las pondríamos aquí. Bueno, ya dejaré, dejaré montado para los experimentos las pilas, ¿vale? Bueno, son pilas que se encuentran en cualquier sitio, en un supermercado. Eh, son muy habituales, así que no, no hay problema para, con las pilas, ¿no? para dar energía a los circuitos. Los en, circuitos, si no le damos energía, no, no van a hacer nada. Muy bien, ¿qué más tenemos? Aquí la placa de conexiones, donde conectaremos... <risa> Uy... Vale, ahora salió, donde conectaremos nuestros circuitos, ¿de acuerdo? Bueno, aquí esto es para hacerlo rotar, estos eh, discos de colores. Entonces, bueno, hará efectos interesantes, pero bueno, eso ya cuando llegue el experimento de turno, ¿vale? Ahora lo que yo os quería explicar es eh, que tiene un sistema que esto se ha puesto mucho de moda, este sistema de conexión que, es, que en lugar de cables utiliza estas barritas metálicas sólidas y entonces, pues bueno, se pueden conectar y hacer los circuitos con mucha facilidad, sin necesidad de soldar. Mira, os lo voy a poner, un ejemplo, voy a poner este conector aquí, y ahora a lo mejor, pues bueno, conecto este otro a continuación, o estos dos, ¿vale? Y, y así es como se van montando los circuitos, ya ves que es muy sencillo. ¿Vale? Estos son como cables de conexión entre los distintos circuitos. ¿Qué más tenemos por aquí? Oh, ¡Qué maravilla! Un órgano de colores. ¡Buah! ¡Qué ganas tengo ya de una estrobe C, Estos son circuitos integrados, son circuitos complicados. Una barra, Una barra de luz, una especie de obelisco. Y ya veremos aquí cómo se iluminará todo. ¡Fantástico! Uf, ¡Qué ganas de empezar! Vosotros no. A esto también se iluminará. Son como hilos muy finitos. Y todos se iluminarán de luz. Este huevo también. Para hacer un huevo de luz. Y hacerlo todo muy espectacular. Esta es la hélice. Que la haremos girar y uy, volará. Bueno, bueno, bueno. Y aquí tenemos... Esto se, se llaman resistencias, diodos, interruptores. Tenemos aquí... Un fototransistor, condensadores, bueno, los típicos circuitos electrónicos. Transistores también, un potenciómetro y dos transistores. Y, ah, y este también muy interesante para hacer sonido, un altavoz. Haremos sonido, haremos luz. Genial. Muy bien, muy bien. Pues nada, esto nada más para, para haceros la boca agua. Ahora en el siguiente vídeo os presentaré y haremos el primer experimento para que veáis todo lo que se puede hacer con esta caja Electrocefa Plus, recordad. Hay otro que es el Electrocefa 100, que también es una caja similar pero tiene menos componentes, con lo cual hay experimentos que sí se podrán hacer con Electrocefa 100 pero no, no todos los que se pueden hacer con esta caja, la Electrocefa Plus. Muy bien, chicos, chicas, si os ha gustado, darle un like y ponedme en comentarios si os gusta lo que hago. Y así me animáis a hacer más. Chao.